¿Cómo estudiar rápido y bien para un examen? Algunos estudiantes no se centran en el plan de estudios durante todo el año y al momento del examen se preguntan cómo estudiar para aprobar el examen. Incluso si completa su plan de estudios una vez, al menos podrá responder las preguntas en el examen. Si solo completa el 50% del plan de estudios, entonces no podrá escribir las respuestas para el 50% restante y su resultado será bajo. Por lo tanto, es esencial saber cómo completar el plan de estudios en menos tiempo. Primero debe eliminar la duda de que no puede completar el plan de estudios en poco tiempo. Porque si se sienta a estudiar y tiene en mente que no puede completar el plan de estudios, entonces con esta tensión mental puede caer en depresión y debido a esto es posible que pierda sus otros dos días. Amigos, todo esto es un juego de mentalidad. Se dice que la persona que pierde la guerra en el campo de guerra puede volver a ganar, pero si pierde la cabeza, no puede sea cual sea el trabajo, puede ser grande y difícil, pero uno no puede debilitarse porque si piensa que es difícil, puede volverse débil e indefenso. Amigos, déjenme explicarles como un ejemplo. Cómo debemos pensar y hacer un plan. Una vez, el equipo de Australia le dio un objetivo a la India para 350 carreras, entonces el señor Saurabh Kanguli fue el capitán, para la segunda entrada el lanzamiento fue muy difícil, Al alcanzar el objetivo era simplemente imposible, en ese momento el señor Sachin Tendulkar sugirió que si apuntamos a un límite en cada punto entonces en 50 puntos podemos obtener 200 carreras fácilmente y en las 250 bolas restantes solo necesitamos hacer 150 carreras. Solo pensando así y planeando el señor Sachin Tendulkar calmó la tensión. Necesitas pensar como él esta vez, necesitas cruzar la frontera diariamente, necesitas apuntar diariamente dos temas, dos capítulos largos o dos capítulos que se soliciten más en el examen y de a dos a tres capítulos fáciles restantes. Sé que esto es difícil, pero no imposible. Siéntate con objetivos diarios. Puedes escribir estos objetivos y ponerlos frente a ti. Si quieres sacar buenas notas, obviamente debes trabajar duro. De lo contrario, no lograrás nada. Se dice que los sueños no se cumplen hasta que lo hagas, así que despierta con determinación y acuéstate con satisfacción. No podrás estudiar porque perderás el tiempo en otras actividades. Es un hábito diario con el que nos podemos identificar, como buscar en internet, mensajes de whatsapp, facebook, chatear, llamadas telefónicas con amigos. Ahora vamos al tema principal. Cuando empieces a leer en la mañana, empieza con un capítulo fácil. Luego lee capítulos largos. Así tu interés en la lectura se mantendrá. Déjame contarte mi experiencia en los exámenes de ingeniería. También tenía muy poco tiempo para dos asignaturas y seguía el mismo principio. Déjame compartir mi horario con todos ustedes. Esto es solo una muestra de orientación y no es obligatorio. En la mañana leía temas de teoría. En la tarde, practicaba los diagramas de flujo o de escritura. Al anochecer, leía y por la noche leía las materias prácticas, por lo que no me daban ganas de dormir. Si el horario anterior te queda bien, entonces puedes hacer tu estudio así o cualquier horario que quieras, pero hazlo. Lo más importante es que tu estudio suceda y completes el plan de estudios, y para ello debes establecer objetivos diarios. Los objetivos deben abarcar desde capítulos pequeños hasta grandes. Tienes que seguir dos cosas. Primero, es un juego mental. Piensa siempre que puedes hacerlo. Y segundo, establece un objetivo de completar dos capítulos grandes. Aleja las perturbaciones, distracciones, etc. Si te sientas en la cocina, entonces ya fuiste. Cada vez que comas, tu mamá puede contarte otras actividades de cocina, etc. Selecciona un lugar donde no te molesten. Mantén alejado tu teléfono móvil, computadoras portátiles, etc. Para que siempre estés alejado de las redes sociales. Espero que esta información te haya ayudado hasta cierto punto. Ahora, ayuda a otros compartiendo este video en tu WhatsApp o Facebook. Si te gusta, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal para obtener consejos increíbles.